Bueno, pues hoy toca otro vídeo, eh, complemento un poco de, del vídeo anterior en el que hacíamos pulofes y jamerones y con, vamos a combinar los pulofes esos y en vez de hacerlo simplemente eh, lo vamos a hacer solamente básicamente en la, cuerda, en la cuerda primera, pero no nos vamos a limitar a los primeros trastes, los trastes de arriba de la guitarra, sino que vamos a bajar y vamos a intentar eh, adecuar los pulofes y los jamerones eh, a, a una, haciendo una especie de melodía. ¿vale? Eh, un recurso típico de hard rock de toda la vida, ¿vale? Bueno, esto parece una, una gilipolle lo que estoy diciendo, pero lo que me refiero es esto. Que os sonará de tres piñones de canciones, ¿vale? Pues básicamente esa pamplina es lo que vamos a hacer. Paso a paso, vamos a ir con primero primer ejercicio sencillito. Eh, complicando un poco la cosa y al final del todo eh, os pongo eh, como siempre el ejercicio mm, sobre la backing track y al improviso Y hago lo, lo de siempre vale eh, importante ya sabéis que las backing tracks las tenéis que hacer vosotros bien bueno el movimiento básico eh, va a ser el movimiento que voy a denominar fígaro vaya a saber por qué fígaro fígaro fígaro vale es Hammer-on, hammer pull-off. Entonces, la, como decía en el vídeo anterior, la clave de esto es practicarlo primero a, eh, a muy baja velocidad, que si queréis poner un metrónomo o una, una base, y mejor, incluso más bajo o sin volumen en la guitarra porque como decía antes lo que tengo que conseguir es articulación decía antes me refiero al otro vídeo y articulación es que todas las notas suenen al, al mismo volumen tanto el hammer on este que es el más difícil como este como el pull off y esto pues practicarlo hasta que hasta que reventéis vale? Una vez que ya lo tengáis, pues ya vais subiendo el volumen. Y que siempre se escuche tres notas. Un, 2, tres, un, 2, tres. ¿Vale? Bueno, pues el movimiento básico. Luego, el segundo movimiento, voy a acercar para cambiar de ángulo y para que sea un poquito menos aburrido, y os enseño el segundo. Bien, en el segundo movimiento lo que vamos a hacer eh, es el movimiento Fígaro lo vamos a trasladar a otros trastes utilizando exactamente la, el mismo recurso y los mismos dedos y todo lo que vamos a hacer es para empezar primero pues mejor a lo mejor simplemente es o simplemente practicar primero en, esta, en estos dos trastes luego paráis, empezáis aquí luego paráis Luego paráis, siempre lento, ¿eh? importante, no me cansaré de repetirlo. Articulación, ve aquí no ha sonado bien. Si os ponéis un metrónomo, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, un momentito, voy a poner un metrónomo a 100, por ejemplo, Usar el metrónomo eh, sirve y me va, me va a ayudar mucho a la hora de eh, cambiar en posiciones. Porque si no, hago aquí, me paro demasiado, me paro demasiado, me paro demasiado, y luego no, aunque ya consiga mucha velocidad, pero hay que practicar los cambios también, ¿vale? Bueno, pues el movimiento 2. Hacia abajo y luego hacia arriba. Y luego combinando los dos. Con nada más esto, ya podemos conseguir un, una, un efecto súper chulo. Lo vais a ver. Bueno, y por último, eh, ya lo que vamos a hacer de verdad, lo que es el ejercicio de verdad. Ya hemos practicado el fígaro. Ahora vamos a practicar el fígaro. Quiero decir, ya habéis practicado el fígaro cambiando de traste. Y ahora vamos a hacer eh, un, un, una variación. En vez de utilizar el, estos dos dedos, vamos a utilizar estos dos dedos, vale. es decir, vamos a abrir cuatro trastes utilizando el índice y el meñique por cierto, voy a cambiar de ángulo porque eh, se me ve aquí torpaquetón y se me va a emocionar alguna o alguno y paso de que se emocione, porque este es un vídeo de serio vale. no es de tontería entonces Joder, tío, lo voy a tener que hacer así. Ahí. Ahí, mira, qué bonito, ¿eh? El masti, el masti, que se vea el masti, nada más. Bueno, lo que decía, en vez de estos dos, porque va a ser lo que al final vamos a hacer aquí. ¿Vale? Entonces practicamos lo mismo que el fígaro, pero con el dedo meñique. Y practicamos también eh, eh, cambiando de traste. ¿Vale? Y el último que vamos a hacer ya, y con esto ya os dejo vivir, es este. Es decir, vamos a abrir hasta... Eh, en total 5 trastes vamos a ocupar, ¿vale? Este puede ser el más difícil... Depende un poco del tamaño de las manos, pero, pero vamos, puede resultar más difícil. Entonces, pues si me resulta difícil y no soy capaz de hacer que las, que las tres notas suenen claras, definidas y articuladas, practico y practico y practico hasta que salga. No hay otra. La chate o esperanza, a los que os penséis que, que, que no hay otra que, que practicar, porque es que no hay otra, lamentablemente. O sea, no hay recetas mágicas. Alguno habrá que tenga un un don especial, pero la mayoría de, lo, de, lo, de nosotros es, es así, a base de, de practicar. Ten en cuenta que esto es lo difícil, porque luego lo que voy a meter la puita aquí y me va a resultar mucho más fácil, pero hay que trabajar primero a lo duro. ¿Vale? Bueno, pues esta parte y ahora ya el resultado final. Y bueno, para, para ayudaros a grabar la backing track, voy a tocar lo que voy a hacer. Vamos, esto es: es. los acordes van a ser mi, re, la, mi, sol, la, sol, si. ¿Vale? De esta manera. Y por último, el resultado final. El resultado final, pues voy a combinar todos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, con la el, el packing track que, que tenemos antes, que os que, que mostré, eh, pues lo que voy a hacer es ir siguiendo los acordes. Entonces voy a hacer, los acordes eran Mi, Re, lo pongo aquí en vez de aquí para enseñaros una cosa. Mi, Re, La, Mi, Sol, La, Sol. Se lo pongo aquí porque lo que estamos poniendo es un, un poco la pentatónica mayor de mi, ¿vale? Lo vamos a hacer así, ¿vale? Cuatro trastes, luego pasaremos a rey. Estos cuatro, cuatro. Ahora pasaremos a La, que va a ser un poco más difícil, porque son cinco. abarcamos cinco trastes. Y vamos aquí a Mi otra vez. En vez de hacerlo aquí, lo hacemos aquí para que no repetirlo. Ahora nos vamos a Sol. Ahora La. Volvemos a Sol. Y por último Si, que vamos a hacer Si y un remate. de manera que todo junto quedaría hay unas notas que no quedan completamente esta al, al venir de aquí arriba aquí le doy con poco fuerza con poca fuerza al para empezar la, la parte del sí y eso pues es lo que hay que mejorar vale de todas maneras como vais a ver en el cuando toque con la, sobre la packing track voy a usar la púa no voy a hacer no voy a hacer simplemente esto es solamente para práctica Voy a hacerlo con la púa y va a quedar de la siguiente manera. Si lo hago con la púa, simplemente con que le deis un toque en, el, en el primer, la primera nota, ya va a sonar de esta forma. Un poquito que me está trasteando esto. No sé por qué. Bueno, eh, se mata. Y le damos más articulación. Yuelo, eh, Nicolás, vamos. Y esto a todos.